La denuncia fue hecha este martes por Leónida Suárez, presidente de Junta de Vecinos en el sector Vista Valle de este municipio de San Francisco de Macorís. Han, hay problemas ahora por la parte ...de la entrada después del cementerio... ...la parada de Semaní ...esto está totalmente a oscura... ...y ya hemos puesto eso a disposición... ...de la justicia policial... ...a ver qué se puede hacer... ...por la parte de la segunda etapa... ...de Gregorio Luperón... ...y así como también en la avenida Profesor Juan Bos... ...la llamada calle principal... Eh, ...próximo a, a la escuela Gregorio Luperón... ...se están materializando muchos casos... ...nosotros estamos pidiendo a las autoridades policiales... ...de que nos vamos a reunir con ellos... ...cambiaron el comandante al mayor Ramón Acosta eh, Domínguez y vamos a hablar con el nuevo comandante porque la situación hay que eh, darle frente y de hecho no a atender nosotros vamos a salir a la calle las organizaciones porque ya no vamos a aguantar este sistema de delincuencia que está sucediendo en Vista al Valle NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco